En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de calificaciones o libro de calificaciones. Antes de acceder, vamos a ver los elementos que tenemos en este aula que pueden ser calificables, las actividades, básicamente. En este caso tenemos dos foros y por aquí abajo tenemos otras tres actividades que serían dos tareas y un cuestionario. Estas cinco actividades no tienen por qué ser todas calificables, eso se indica en la configuración de la misma. Por ejemplo, en este foro, si vamos a la configuración, nos vamos a encontrar en el apartado de calificaciones, pues que no hay calificaciones. En este caso no es calificable este elemento, por tanto no aparecerá en el libro de calificaciones. Si hubiésemos enseñado un foro donde los estudiantes tuviesen que eh, publicar una reflexión y que va a valer para nota, pues en ese ejemplo sí sería calificable. Hay que tener en cuenta que el calificador es uno de los elementos más complejos en cuanto a que es muy flexible y puede reflejar eh, múltiples evaluaciones, múltiples configuraciones, de evaluaciones más sencillas o más complejas. En este vídeo lo que vamos a intentar hacer es una visión general con las opciones más usadas comúnmente. Bien, si accedemos a este apartado en la columna izquierda, inicialmente vamos a ver la pestaña vista o también la solemos llamar hoja de calificación. Porque aquí vamos a tener esa planilla completa que representa una fila para cada estudiante del aula y una columna para cada actividad evaluable del aula. Por eso, como comentábamos antes, no aparece una columna para, para cada uno de los foros, puesto que esos foros, en este caso, no son evaluables. Bien, en este caso, eh, en cuanto a la interfaz, hay un par de opciones también interesantes que debemos conocer, y es, por un lado, estos dos iconos de aquí, que aparecen para cada uno de los estudiantes, y en cuanto que el primero nos permite ver eh, la calificación desde el punto de vista de un estudiante, si un alumno accediese, al pinchar en calificaciones va a ver esta información, que es algo que siempre nos preocupa, cómo visualiza el estudiante la, la información. Y el segundo icono nos da también un acceso directo a editar la calificación de esa persona. Vale. Aquí veremos los elementos y podríamos modificarlos también en esta pantalla. Una opción que también suele generar dudas es este icono que aparece junto, en este caso, al número de la asignatura y que aparece también eh, a medida que vamos teniendo categorías que ahora comentaremos. Nos permite este icono plegar y desplegar las distintas columnas. ¿vale? Y bueno, a veces nos no puede dar algún problema en cuanto a, a que lo colapsamos y pasados unos días entramos y no recordamos que hemos pulsado este botón y pensamos que han desaparecido columnas. Bien, importante también es que desde esta pantalla podemos pulsar en una celda y modificar una nota o poner una nota que no tuviese. Es importante saber que la, las notas que aparecen aquí reflejadas, por defecto, son las que vienen originadas desde la actividad correspondiente. Por ejemplo, esta columna de aquí, estas notas, vienen desde la tarea. Desde esta tarea, alguno de los profesores del aula ha ido calificando a los estudiantes desde aquí y esa nota directamente aparece reflejada. Lo mismo con el cuestionario, este 5 que tiene este estudiante viene directamente del intento de la configuración de la calificación de ese cuestionario. Sin embargo, desde aquí como profesores podemos poner la nota o modificar una nota, es decir, a este estudiante al 3 desde aquí, sin que haya hecho el intento, yo le puedo poner una nota. Igualmente puedo machacar una nota que ya estuviese, por ejemplo, este 9 que viene de la entrada de la actividad 1, yo puedo pulsar, y se ve realmente tenemos un 5. Y por así decirlo, sobrescribe la nota original. Esta sería la nota que se tiene en cuenta para después obtener los totales. Visualmente eh, nos vamos a dar cuenta de estas notas modificadas desde el calificador, ya que se quedan con otra tonalidad como podemos ver. No se recomienda hacer estas modificaciones desde aquí. Lo correcto hubiese sido ir a la entrega de la actividad 1, buscar al alumno 3, y si en vez de un 9 tiene un 5, modificarlo ahí. De cualquier forma, la nota original, la, el 9 en este caso, sigue apareciendo si accedemos a la entrega de actividad 1 y buscamos al estudiante 3, sigue apareciendo aquí este 9. ¿vale? Entonces, por eso recomendamos, entre otros aspectos, el modificar las notas desde, el propio, desde la propia actividad. ¿Qué hacemos si hemos modificado esta nota por error y realmente queremos mantener la, la original que viene desde la, la tarea? En ese caso es necesario activar edición, pulsar la ruedita de la celda y aquí vamos a ver que esta nota que venía de la actividad 1 se ha anulado y en su lugar se ha puesto un 5. Si yo le digo que no quiero que se anule, lo desmarco, ya vemos que se, se bloquea ese 5 que habíamos puesto, voy a dar cambio, y vamos a ver que aparece de nuevo, vamos a activar la edición para verlo mejor, vuelve a aparecer la nota original. ¿vale? Bien, también tenemos aquí unos filtros por nombres y apellidos de los usuarios, y en configuración va a ser donde diseñemos la evaluación eh, según nuestro, nuestra asignatura. En este sentido hay que tener en cuenta también eh, dos cosas, que nos, dos herramientas que nos van a servir, eh, van a ser súper útiles. Son la categoría y el ítem de calificación. El ítem de calificación lo que viene a hacer es nos crea una nueva columna donde poner una nota. Bueno, por ejemplo, resulta que una de los aspectos de la evaluación resulta que es una exposición que tiene que hacer el estudiante en clase. Esa exposición no es... Nada que entregue en el aula virtual, no es una acción en el aula virtual. ¿vale? entonces ¿Cómo reflejamos esa calificación? Pues añadir ítem de calificación, indicamos un nombre, va a ser eh, calificado efectivamente entre un 0 y un 10, y guardamos los cambios. Pues si ahora bueno, ya nos aparece aquí, configuración de exposición, que será 10. Si vamos a la pantalla de vista, se nos va a crear una nueva columna, donde en este caso sí, Vamos a ver la nota desde esta pantalla, puesto que exposición, es, es importante que lo sepamos, este ítem de calificación no aparece reflejado en la pantalla principal del aula. Es decir, en la pantalla principal, donde tenemos los materiales, el acceso a las actividades y demás, aquí no se ve reflejado ese elemento en esa nota. ¿Vale? El estudiante o el profesor tiene que acceder a calificaciones para consultar desde la pestaña de vista los datos de esa columna, y bueno, en el caso del estudiante, pues la nota que ha sacado en la exposición. Aquí sí que es obligado poner la nota desde esta pantalla, ya que no se puede poner desde la propia actividad, por así decir Bien, si volvemos a configuración hay otro elemento importante que es la categoría. La categoría lo que nos permite es, cuando tenemos diseños más complejos, tenemos muchas actividades, pues irlas agrupando de tal forma que lo tengamos por una parte ordenado, lo cual parece bueno, parece a lo mejor innecesario, pero es bueno, una de las cosas que más recomendamos que a medida que vaya creciendo el aula le demos importancia a tener ordenado no solamente los materiales de la pantalla sino también el, esta pantalla de, del calificador pues vamos a añadir una categoría, nos va a pedir un nombre y por ejemplo vamos a decir tareas, porque quiero tener agrupadas en un apartado Todas las tareas, aunque en este caso sean solamente dos. En cálculo total vamos a encontrar distintas fórmulas que podemos aplicar a esta categoría. A los elementos que pongamos dentro, esta tarea, esta categoría va a devolver una nota. Pues, ¿qué fórmula va a aplicar? Pues, normalmente podemos dejar que haga simplemente una, una media básica. Tenemos también, va a ser un valor de 0 a 10, podemos dejarlo todo por defecto. Y nos vamos a encontrar que aparece un nuevo elemento que consta de, por así decirlo, dos filas. Es un elemento que ocupa un poco más de espacio. Es una carpeta. Carpeta, categoría, directorio, si lo queremos ver así, donde podemos colocar cosas en su interior. Vale. Este elemento aporta un 10. Bien, pues ahora lo lógico sería desplazar estos dos elementos aquí dentro. Para hacerlo, los marcaríamos aquí a la derecha. Y en la parte inferior inferior me indica mover los ítems seleccionados a dónde. Pues lo quiero mover o a tareas o al nivel de la asignatura, que ahora al fijarnos vemos que también supone una carpetita. Pues si le doy a tareas vamos a ver cómo el sistema me traslada esos dos elementos aquí dentro. Este 10 va a ser la media entre estos dos valores. Pues si un estudiante saca un 10 y un 10, pues efectivamente tiene valor máximo que sería un 10. Si un estudiante saca un... 10 y un cero, pues aquí tendrá un 5. Vale. De esta forma, a través de categorías y de ítem de calificación, vamos a poder ir haciendo este diseño genérico. Otro punto muy importante que se usa, de las opciones que más se usa, es la de exportar. Hay casos donde, por la razón que sea, el docente necesita sacar toda esta información que se ve reflejada aquí, pues sacarla a un Excel pues, para trabajarlo de otra forma, para imprimirlo, para, oh, para, por, por distintas razones. Le viene bien sacar toda esta información completa con el nombre de de los alumnos, con cada uno de los elementos calificables, con cada una de, la, de las notas. Pues en ese caso debemos ir a exportar y en este submenú vamos a elegir en qué formato queremos obtener esa información, que habitualmente va a ser en una hoja de cálculo Excel la marcamos y por efecto viene todos los elementos seleccionados en caso de que no quisiese algunos de estos elementos simplemente lo desmarcamos pero bueno por efecto vamos a dejarlo todo marcado vamos a darle a descargar y aquí tenemos ya el fichero Excel con la información de la hoja de calificación es decir una fila para cada estudiante y una columna para cada uno de los elementos es importante decir que aquí no se está arrastrando ninguna fórmula. Son valores, valores. Por ejemplo, en el caso de la categoría tareas que creamos, ¿vale? tenemos aquí la actividad 2, la actividad 1, y lo que hicimos fue crear una categoría que se llamaba tareas y que agrupaba ambos. ¿Y qué valor devolvía? Devolvía la media entre estos dos valores. Vale, pues, En este caso, no tenemos una fórmula de Excel que hace la media, no, directamente tenemos el valor, el 7, en este caso, Lo ¿vale? que haces es exportar los valores. Y bueno, este Excel, bueno, lo he dicho, nos no puede servir, pues para a su vez, hacer de, de operaciones, tener en cuenta otros aspectos, eh, editarla e imprimirla, y demás. Y en principio estas son las opciones más importantes del calificador. Tenemos... La pantalla de vista, tenemos la configuración donde vamos a ir diseñando a través de categorías eh, y de ítem de calificación y reflejando la evaluación y exportar, va a ser las opciones que más usemos.